te atan, después tú de no encuentras salida. Refúgiate en Jesús de Nazaret, abrele tu corazón y vivirá en él. No dejes que la envidia coge el control de tu vida, Un demonio que te atan, después tú de no encuentras salida. Refúgiate en Jesús de Nazaret, abrele tu corazón y vivirá en él la envidia se corrompen, nombre sobre todo nombre. Ese es el hijo del hombre, así que ya no te asombre. Por las cosas que te digo, no ande como un mendigo. De la envidia yo fui testigo. Yo lo usaba como un abrigo. Pero yo fui liberado, de la tumba fui sacado. De la lepra fui sanado. Te sientes muy maltratado, de vuelta acabó. Jesucristo ya resucitó, todo pecado lo perdonó. No, ahora vengo y te lo presentó.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 demonios que te atan, después tú de no encuentras en salida. Refúgiate en Jesús de Nazaret. verle tu corazón y vivirá en él. La envidia quita el arte hasta para superarte. No te deja avanzar, no, solo quieres dañarte. El amor se te va y te deja vacío. No camines por ese camino, manín, que está lleno de impío. Entiende lo que te digo, para tu vida es vital. No caigas en ese error porque te puede dañar Camina como Jesús llevando el ejemplo Cristo ya viene compadre, se está acabando el tiempo La envidia solo te resta, en nada te puede sumar Si codicia lo de tu hermano no te podrá superar Cambia de ruta, de dirección, pon tu mirada en Jesús Debes tomar la decisión de ser tiniebla o luz Después tú no encuentras salida Refúgiate en Jesús de Nazaret verle tu corazón y vivirá en él No dejes que la envidia Coge el control de tu vida Los demonios que te atan. Después tú no encuentras salida Refúgiate en Jesús de Nazaret verle tu corazón y vivirá en él Gracias.